El día de ayer se dio a conocer en el país la noticia de que Holman Morris será el nuevo gerente de RTBC en Colombia. Noticia, pues, que a todos nos agradó muchísimo, que nos, nos puso a todos realmente muy contentos. Pero hoy nos pone más contentos ver el mensaje de su ex esposa, de Patricia Casas, un mensaje que dirige a toda la población colombiana, eh, felicitando a Holman Morris eh, por ese nombramiento, agradeciendo al presidente Gustavo Petro por haber nombrado a Holman, por haber tenido en cuenta todas las capacidades y la experiencia de Holman, pero también. Eh, hablando eh, sobre el perdón, sobre lo que tiene que ser el perdón y cómo el perdón también obra en la paz total. Y eh, pues es un mensaje que yo quiero dejarles a ustedes, así que nos alegra mucho que a Holman eh, lo vayan a nombrar nuevo gerente de RTBC, eh, pero también nos alegra muchísimo ver este mensaje de su ex esposa. Un abrazo para todos, aquí les dejo el video. Celebro el nombramiento de Holman Morris como gerente de RTBC, Sistema de Medios Públicos de Colombia. Hoy es una oportunidad maravillosa, Holman, que se abre para ti a nivel profesional y estoy segura que vas a sacar este proyecto adelante. Tramitar conflictos no es hacerlos eternos en el tiempo. Y esto, por el contrario, ha sido el sustento de oportunidades gratuitas para adversarios de toda índole, cada uno con sus intereses. Te felicito porque te has caído, pero también te has levantado con valentía. Los seres humanos no somos un producto terminado. Siempre estamos en constante cambio. Has reconocido tus errores, Holman, como punto de partida para un trabajo personal que ha sostenido en el tiempo y hoy ves los, ves los frutos de ese trabajo. Perdonar no es solo reflexionar, es también actuar y por eso hoy te estoy enviando este mensaje, sabiendo que nunca será motivo de vergüenza ni el perdonar ni el no tener rencores ni el condenar ni el juzgar. También Agradezco al presidente Gustavo Petro por entender que la paz total también pasa por las familias.